Vamos a ir empezando. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Lourdes Delicado, eh, soy profesora de pedagogía terapéutica y llevo también la coordinación de la etapa de primaria de este centro junto con otra compañera que se llama Josefina, que está por ahí. Eh, es un placer eh, para mí y para mis compañeros, profesionales, familias y alumnos de este centro, daos la bienvenida. Eh, vemos representación de, de, de todos los colectivos, cosa que nos agrada muchísimo. Estas jornadas eh, de al salir del cole llevan unos años en, en la fundación y siempre han tenido un sentido eh, de trabajo en relación a distintos aspectos, ámbitos eh, de carácter educativo, social, que sabéis que siempre han sido preocupación de, de la Fundación. Se han venido desarrollando en el área educativa, normalmente, estos años anteriores, y recientemente, eh, este es el tercer año, que se ubican, que se vienen celebrando estas jornadas en los propios centros, ¿no? para ofrecer una perspectiva eh, más realista o, o quizá más, más cercana de, del tejido y de la vida que se vive en los, en los propios centros. La jornada eh, lleva por título La diversidad es bienvenida. Eh, vamos a estar de 5 de eh, a 7 con, con distintas intervenciones, distintos tiempos de compartir… Habrá un momento también de coloquio y debate después de las intervenciones de los distintos participantes y de las distintas participantes. Y finalmente continuaremos compartiendo en, en un pequeñito espacio que tenemos aquí a la, a la derecha, donde podremos tomar algo juntos y juntas. Eh, el objetivo eh, concreto de estas jornadas es... Poner encima de la mesa unos elementos eh, de reflexión que nos permitan entender cómo se va concretando o qué matices va tomando el término diversidad en nuestros espacios educativos. ¿Mm? Eh, la diversidad es un término muy amplio y aunque entendemos y atendemos la diversidad en nuestros centros desde este sentido amplio, porque cuando hablamos de diversidad hablamos de diversidad en relación al contexto sociocultural, de diversidad afectiva y o sexual, ¿no? y un elenco eh, importante en este sentido. Lo que ocurre es que no va a ser objeto de la, de la mesa de hoy. ¿no? Eh, nos vamos a centrar concretamente en intentar visibilizar determinadas prácticas, determinadas experiencias que van a suponer eh, o hacen de agente de cambio frente a las culturas eh, y las políticas que normalmente están enredadas o acomodan las distintas prácticas dentro de los centros. ¿no? Y, y desde nuestro centro queremos manifestar, explicitar que que atendemos la diversidad de una manera abierta, que acogemos las necesidades educativas especiales, eh, no nos suponen un impedimento para que el alumno y la alumna sea competente para aprender, sino que además, y lo mejor, es que suponen una oportunidad de aprendizaje para todos y todas. Entonces, en ese sentido, tenemos la suerte ahora mismo de contar con algunos, eh, algunos participantes que nos van, a, nos van a ilustrar en este sentido. ¿no? Vamos a comenzar con Gerardo Echeíta. Gerardo Cheita es profesor de Psicología de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid es miembro del Consejo Asesor de la FUEM, eh, tiene un conocimiento amplio de nuestras prácticas, de cómo vamos conformando esas culturas y cómo estas prácticas van abriendo eh, caminos dentro de esas políticas y estas culturas y va a ofrecernos una visión quizá más de andamiaje, más de, de, de mapa, de, de guía de ruta eh, teórica sobre, sobre este tema tan, tan interesante. Entonces, nada, Ricardo, bienvenido y cuando, cuando quieras. Muchas gracias, Lourdes. Gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos. Encantado de estar aquí. Es, eh, uno se siente en casa, en un contexto tan eh, entrañable y, y, con una, y agradeciendo mucho la oportunidad de estar en donde es eh, el corazón, de donde se tienen que producir... Las, las, la concreción, donde se, eh, finalmente se llevan a la, a la práctica los, los sueños, las, las grandes ideas, los grandes propósitos que tenemos, como el que acaba de apuntar Lourdes, de, de configurar un sistema educativo y, y, y con ello contribuir un poquito a construir una sociedad que, que reconozca, que respete lo que es eh, inherente a los seres humanos. Y es que yo miro a mi alrededor y por mucho que, me, que lo intento, solo veo gentes distintas, diferentes, en muchas cosas. Eh, y en ese sentido, eh, la diversidad es lo que, nos, eh, lo que nos define. Es cierto que no todas las características que nos hacen distintos, que nos hacen singular, luego son valoradas de igualmente. Si yo tuviera dos metros 20 de altura fuera negro, fortuchón, seguramente estaría ahora rodeado de cámaras porque sería un jugador de la NBA. ¿No? Pero si soy bajo, gordito y feo, pues entonces eh, mi, mi diversidad o mis diferencias se valoran de otra manera. En todo caso, lo único que quiero decir es que este es el espacio de, de un centro educativo y sobre todo la oportunidad donde una comunidad se reúne, donde una comunidad de profesores, de, de, de familias, de estudiantes, de alumnos, de docentes y la dirección es el, el núcleo de esa mejora, precisamente que es algo sobre lo que, como ha apuntado Lourdes, pues yo quería compartir algunas ideas básicas de un eh, eh, que tienen que ver con... <coughs> podríamos decir, un marco de referencia para, para mantenernos en lo que este centro y otros centros de la Fundación y afortunadamente otros centros más allá de la Fundación también, pues están iniciando y sosteniendo que es un proceso de ser coherente entre sus valores de compromiso con la diversidad, con la equidad y, por supuesto, sus prácticas eh, eh, educativas. Previo a eso, eh, y de manera un poco así rapidita, y, y lo que yo creo que le dará eh, calor y sentido al al, al acto es la, la oportunidad de dialogar y no tanto de, de, de solamente escuchar y, para, y espero que de una manera formal o informal alrededor de, de, del ágape o, o antes de él podamos, podamos hacerlo. Previo a todo yo creo que hay una pregunta importante ¿eh? que nos debemos eh, hacer que me recordaba a ese chiste famoso de, lo, de José Chu y su amigo Chema cuando van por el bosque y, y uno no hace nada más que encontrar setas que es a lo que habían ido y el otro no hace nada más que encontrar roles y, y, y finalmente José Chu, pues le pregunta, pero oye, ¿a qué hemos venido, a setas o a roles? ¿No? Pues yo creo que es el momento de preguntarnos a qué hemos, a qué hemos venido, ¿no? cuál es la, la pregunta eh, que, que, que, con, que enmarca, enmarca esta, esta reflexión y la pregunta fundamental que enmarca esta reflexión es si queremos vivir juntos, si queremos vivir juntos y por supuesto cómo queremos vivir juntos, porque se pueden vivir juntos de maneras muy, muy distintas, ¿no? o, o relativamente juntos, bueno, porque estamos, nos vemos pasar, pero, pero poco más. Esa es una pregunta, que es una pregunta de gran envergadura, que se tiene que contestar en muchos contextos, pero por supuesto se tiene que contestar en un, en un centro educativo. Y la tiene que contestar también cada profesor, cada profesora en su propio en su propia aula. ¿Queremos vivir juntos? ¿Y cómo queremos eh, vivir juntos? Porque queremos vivir juntos, eh, o, o como decía esa bonita canción de, de, de, de guerra, de eh, mezclándote conmigo, ¿no? Como, mezclate conmigo, pues si esa es la, la, la respuesta que le queremos dar a esa, a esa pregunta. Si la pregunta es, ¿queremos vivir juntos? Sí queremos vivir juntos, si hay un condicional, entonces necesariamente tendremos que aprender a vivir, a vivir juntos. No parece razonable que digamos que sí, queremos vivir juntos, bueno, está muy bien, la diversidad, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero luego pues, los centros educativos, los espacios donde se construye y se crea esa, esa convivencia, esas actitudes y esas competencias para vivir, respetar, disfrutar eh, con el otro, pues eh, cada uno esté por su lado, los niños con los niños, las niñas con las niñas, no sé por qué me salen hoy tantas canciones. Eh, ¿Habré venido a cantar y no será que tenga que ver con, con que está a punto de, de vencer la, la, la, la moción de censura contra el presidente? Bueno, no sé si será por eso o por, o por, otra, o por otra cosa. Esa es la, la, la, esas son las preguntas y eso es de lo que yo he querido venir a traer a algunas a reflexiones. Eh, tenemos que aprender a vivir juntos y ese es el sentido profundo de ese adjetivo que eh, de 30 años para atrás más o menos se le está poniendo a la educación, ese es el adjetivo que este centro lleva con mucho orgullo y otros centros de la fundación de que quieren ser centros inclusivos, es decir, que quieren ser centros que, que reconocen esa diversidad humana y que quieren aprender, porque no es fácil, tienen que aprenderlo, tienen que, que ver cómo se hace a vivir con esa diversidad, a disfrutar de esa diversidad frente a algo que ha sido lo habitual hasta antes de ayer. Que ha sido entender que parte de esa diversidad, que cuando tiene que ver con los alumnos que nos desafían, los chavales de la cañada, los chavales que tienen necesidades especiales por alguna razón, los que no comparten nuestra lengua eh, que hablamos en este momento en nuestra comunidad, cuando... Eh, nos enfrentamos al desafío de esa diversidad, lo, lo podemos ver como un, un problema y entonces pues, cuando uno tiene un problema lo que intenta es a ver cómo se lo quita de encima, ¿no? a ver que alguien se haga, mira, y encima de aquí tengo una profesora que es especialista en, en, en niños raros, pues encárgate tú de ellos. ¿no? Ese objetivo de una educación inclusiva es que todos, todos los docentes de este centro y de otros centros se sientan cómodos, se sientan eh, que satisfechos de, de enfrentarse a ese a esa desafío profesional y humano, por supuesto, y cívico de construir una escuela con todos y, y, y para todos. Si eso es así, si el, el, no queda más remedio que cambiar, que, que introducir cambios y mejoras y transformaciones profundas porque... Nadie se llamará engaño si, si decimos que nuestros sistemas escolares, incluso desde su propia organización arquitectónica, no están construidos para, para ese desafío, sino estaban construidos para otra cosa, fundamentalmente pues, para trabajar pues, con los niños y las niñas, diríamos, relativamente normales, entre comillas, normales en el sentido de que no tienen especiales dificultades, hablan la misma lengua que nosotros, no son más listos ni más, ni, ni más, ni más torpes, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es, el, ese es el gran eh, tema que hoy nos trae, que yo creo, o así es como yo lo he interpretado, el gran tema que nos trae aquí. Y por lo tanto el gran asunto que debe movilizar a un centro educativo para eh, ser coherente con ese deseo de vivir esa diversidad de manera positiva no es sino el desafío de cambiar. ¿No? de salir de, de, esa, pe de esa pecera eh, cómoda, a, preparada, eh, eh, eh, tradicional en, en nuestras prácticas, en, en lo que hacemos, en cómo pensamos que cómo tenemos que organizar las clases, la, la enseñanza, etcétera, etcétera y hacer otra cosa distinta porque eh, lo que no casa es querer tener una escuela y por lo tanto también aulas desde educación infantil hasta la formación profesional, que, que, que se enfrenten, que reconozcan, que acepten, que acojan con cariño esa diversidad, diversidad, y luego responder de manera homogénea, mismos ritmos de aprendizaje, mismo libro de texto, mismos tiempos escolares, misma forma de evaluar, misma forma de mostrar lo que se sabe y de ese no no encaja, no encaja es como el agua con el aceite eso no cuadra ¿vale? por lo tanto hay que cambiar y ese es el gran ese es el gran salto que tenemos que, que, que dar podríamos ver ese cambio también como un viaje y esas son una, una de las metáforas que a mí me gusta entender este proceso que lleva que, que no es de hoy ni de ayer y que será y que tendrá que ser durante mucho, mucho tiempo el, el viaje hacia, hacia ese sueño hacia ese compromiso de, de construir esa pequeña sociedad porque este centro, eh, las horas que pasa al día y los muchos días que pasa a, a, la, a la semana y las muchas semanas que pasa junto, esto es la sociedad también. La sociedad no solamente es lo que está ahí fuera, ¿eh? puertas afuera de la escuela. Aquí los niños, las niñas, los docentes, los personales de administración y servicios, por supuesto, pasan muchas horas juntos, comparten actitudes, valores, formas de, de relacionarse y ahí están construyendo sociedad. Por lo tanto, eh, ese espacio también es, es social. A mí me gusta el, la metáfora del, del viaje, ¿eh? de, de cómo nos vamos moviendo para construir también aquí esa sociedad deseada. Y en eso, pues recuerdo el buen consejo que eh, alguien me dio una vez cuando iba de viaje, que pues uno en los últimos años ha tenido la oportunidad de, de moverse, le llaman de un lado a otro desde, desde Rivas hacia Madrid hasta sitios un poquito más lejos y siempre me dicen, tú antes de salir, recuérdate las tres P famosas, las tres P, que son P importantes. Mira a ver que lleves bien la plata, el pasaporte y el pasaje. Si llevas las tres cosas y si te olvidas alguna otra, no pasa nada. Bueno, pues eso es lo que yo eh, me quedé con esa, con esa idea y, y un poco eh, como... ¿Eh? metáfora visual, os la comparto. En vez de plata, pasaporte y pasaje, eh, os quiero referirme rápidamente a algunas de esas cosas necesarias para ese viaje hacia la mejora, que yo las he, he señalado en torno a eh, lo que voy a llamar, y jugando con las palabras, una buena maleta en condiciones, un diccionario para saber de qué hablamos, una buena guía, y por supuesto, siempre uno son bienvenidos los consejos ¿eh? y sugerencias de otros viajeros. Y al final, también lo más también lo más importante, el ánimo y la disposición a viajarse. Porque vas, eh, simplemente decir, uy, qué bonito sería, ¿no? ¿Eh? Qué bonito sería. Es otra canción. ¿Eh? Qué bonito sería que el mundo fuera así, que los coles hicieran, que los coles, Pero yo me quedo en mi casa, en mi espacio de, de, de confort y pongo, ¿no? Así que voy a repetir, voy rápido para ajustarme bien al tiempo y Son frases sobre los que podemos volver algunas condiciones. Este es un elemento muy importante porque a veces parece que lo único relevante es la meta, saber a dónde quiero ir. Claro que eso es importante, pero para saber a dónde quiero ir eh, tengo que llevar una maleta con la ropa apropiada con los elementos que, que necesito. Un centro escolar necesita una serie de condiciones que hacen que, que funcione coherentemente y sin esas el, el viaje será muy difícil. Por ejemplo, exactamente lo que estamos haciendo aquí. Oportunidades de pensar juntos, de reflexionar, eh, sean juntos o luego cada uno por separado, las familias por, por separado que lo necesitan, los alumnos también en su momento, los docentes por su momento, momentos para reflexionar, para pensar, siempre con el mismo objetivo, por qué hacemos lo que hacemos y por qué lo que hacemos y qué relación guarda lo que hacemos… Nuestras prácticas docentes, nuestras políticas, nuestras políticas de escolarización, nuestras políticas de relación con las familias, nuestra política de convivencia con los valores que supuestamente hemos dicho que queremos darnos para, para nosotros. Esos espacios, que exista una buena dirección, una coordinación, porque esto es un centro como todos otros complejos, que no funciona asambleariamente, sino por equipos que eh, pequeños equipos que se reúnen, que, le, que funcionen elementos tan básicos o como condiciones tan básicas como las oportunidades de pensar juntos, de planificar, de coordinarse bien. Algo muy importante, que sea cuando alguien diga, no sé cómo hacerlo. Houston, tenemos un problema. Algo no sale bien. Eh, este tema no, no, no funciona. No terminamos de enganchar y de, y de dar una respuesta justa a estos alumnos. Que la respuesta no sea, ah, pues yo no sé. Oh, no tengo ni idea. Pues, pues no lo sé. Ah, pues como no sé, como no me han preparado, como no me han formado. ¿eh? Entonces. <coughs> disculpad. No hago nada. <coughs> <coughs> Vaya, el entusiasmo. Una buena maleta, ¿vale? Volveremos luego a abrir la maleta si queréis más despacio y vemos otras cosas. Un diccionario, cuando uno va a un sitio donde no se habla el mismo idioma, es bueno tener un diccionario básico para preguntar, gracias a Dios, ¿dónde está? ¿dónde está el baño? ¿Eh? Fundamental en esta vida, etcétera. Ese, ese diccionario, pues yo he señalado algunas cosas importantes que tienen que ver con, con los niveles de cambio y paso rápido, y sobre todo con, lo, con los eh, espacios que tienen que ver con este centro donde se tienen que producir esos, esos cambios. Bueno, perdón, despacio, Gerardo, es que aquí, eso es. eh, Tiene que ver con que hay cosas que tienen que acontecer en el aula, en las prácticas, pues, pero no solo no en las aulas, también en los pasillos, en los comedores, hay cosas que tienen que ver con, las, con, lo que, con un centro y de, por eso hablamos entonces de mejoras, hay que ver cómo mejoramos la política de este centro en algunos aspectos y luego también hay, por supuesto, cambios que se tienen que producir en el sistema educativo, más allá de los, de los centros. No me paro a analizarlos porque es complicado, pero tenemos que en esos momentos de reflexión aprender también a a manejar un cierto lenguaje. Más importante para lo que hoy estamos nos ha convocado es tener claro esta distinción. En, a mí me lo parece entre lo que llamamos culturas políticas y prácticas. ¿Qué es la cultura de un centro? Pues algo así como las gafas con las que la mayor parte de su comunidad educativa eh, ve, y analiza y observa. Es un poco el cómo se hacen las cosas aquí. ¿Cómo hacemos con las familias aquí? Uy, aquí con las familias pocas y lejos, como los trastos viejos, ¿no? Que vengan a las reuniones de una vez al trimestre, si puede ser, como mucho, y les damos el boletín y a correr que son tres días. Esa es una cultura escolar que entiende a las familias como clientes, que las, que las trata como, la intenta tratar bien, pero distante, sin implicarse en el santa santorum de la acción educativa que se supone que es de los docentes. Y hay una cultura escolar, una, unos valores y unas concepciones distintas que dicen, no, mira, aquí somos una comunidad y aquí remamos todos juntos, nos pone cuando, para lo bueno y para lo malo. Cuando vienen dadas, pues estamos todos agarrados como los jugadores de rugby y cuando vienen buenas, pues las celebramos. Esa, ese valor que es muy intangible, que no se aprecia, es fundamental y se crea, se va creando por el juego de, de que vamos haciendo políticas coherentes. Pues aquí en esta escuela aceptamos a todos los chavales. Y si viene un chaval con necesidades especiales no le decimos, no, mira, vete al público, que está ahí al lado, que como ellos tienen más recursos, te van a atender bien. En ese sentido, pues son centros que tienen una política o de convivencia o de planificación o no de reflexión coherente. Y luego es muy importante analizar lo que ocurre en las prácticas, en, en, el, día, en, el, día, en el día a día. Aquí no me paro, simplemente para hacer un poco de propaganda. Eh, decía que... Eh, el los centros, los viajes necesitan unas buenas guías, porque hay muchas cosas que explorar, hay muchas cosas que analizar para que funcionen bien. Y en ese sentido necesitamos buenas guías que nos permitan ubicarnos, señalar dónde queremos ir o poder profundizar en algunas cosas. Esta fundación, la Fundación del Hogar del Empleado, ha contribuido a difundir una guía muy relevante y muy importante que puede servirnos para eso, para ayudarnos en ese en ese viaje, en ese viaje que está, como otros documentos señalan, donde lo importante precisamente, dos minutos, es precisamente que, cómo los centros educativos son capaces de llevar sus valores a la acción. Ahí está apuntado uno que pone comunidad, que es lo que estamos haciendo ya aquí, crear eh, eh, comunidad, pero… También todo eso tiene que ocurrir en ese, dentro de esa distinción de, de, de planos que he hecho, de las culturas, las políticas y las prácticas, tiene que ocurrir en las, en las aulas, ¿no? Las aulas tienen que transformarse, las aulas como espacio físico simbólico donde se dan las, las prácticas. Y ahí el gran esfuerzo, ya lo he dicho antes, es donde tenemos que pasar de las políticas y de las concepciones de talla única, lo mismo, lo... lo Pensando, a veces alguien piensa que la manera de ser justo es darle a todo el, mismo, a todo el alumnado lo mismo. Desde mi punto de vista, craso ¿no? error. Hay que darle a cada alumno y a cada alumna lo que necesita. Por lo tanto, lo que tenemos que huir es de, del café para todos o de la talla única a una idea muy potente en los últimos tiempos que es la idea de personalizar, de ajustarnos cada vez más a esa, a esa eh, realidad. Y para eso pues hay, de nuevo, muchas ayudas que nos pueden hacer pensar nos pueden hacer pensar y una de las que en los últimos años nos están ayudando a pensar es la que tiene que ver con un concepto que se llama diseño universal para, para todos, pero que o diseño universal de la educación, que es el, el aporte que nos han hecho, por ejemplo, el movimiento de las personas con discapacidad cuando, por efecto de las políticas precisamente de inclusión, pues esas personas han dicho, oiga, es que tenemos, han dicho, han conseguido que se reconozcan sus derechos, oiga, que queremos entrar eh, en los lugares donde están los demás, pero como los, los lugares están pensados para las personas con dos piernas, pues yo que vengo con dos ruedas no puedo, no puedo entrar, no puedo entrar al edificio, no puedo entrar a la iglesia, no puedo entrar al mercado, no puedo entrar al, al, al trabajo. ¿Y eso por qué? Porque cuando construimos las escuelas, los mercados, los edificios, los pensamos solo para algunos. Aunque ese algunos, seamos muchos, pero es solo para algunos y realmente no es para todos. ¿Y qué nos hemos tenido que hacer después? Como el, como el anuncio, ostras, los donos, los que no andan, oh, los de las ruedas. Pues entonces hemos tenido que introducir adaptaciones, ajustes, cambios a posteriori. El mensaje sencillito, sencillito como los del País Vasco, es algo tan sencillo como… Pensemos y tratemos de diseñar nuestras prácticas educativas desde el principio pensando en todos, en, los, en el todo que son todos los alumnos y alumnas que yo tenga en mi obra. No pensando en la mayoría y luego a ver cómo la ajusto, cómo la añado, qué hace el APT o el otro, además de, sino pensando realmente en todos. Cuanto más piense desde el principio en todos, luego menos ajustes individuales que en, en algunos casos serán necesarios, tendré que hacer. Cuanto menos pensemos en todos, al contrario, más ajustes y cambios individuales tendremos que hacer. Eso es lo que nos aporta precisamente este marco de acción. Un principio, fundamentalmente un principio y una actitud. Párate, piensa y piensa en todos tus alumnos. Y decide, toma decisiones educativas en función de todos los alumnos. No decidas que nos vamos de excursión a la sierra porque es muy bonito y está de primavera y luego digamos... Oye, ¿y, el, ¿y este? ¿y el otro? ¿y cómo hacemos con este? ¿y cómo hacemos con el otro? Entonces, jo, entonces bueno, que se quede. Pues eso no es ser inclusivo, ¿vale? Pensemos, démosle toda la vuelta que necesitemos a, a nuestras prácticas educativas para que podamos conseguir eso. Por lo tanto, no es simplemente reducir, quitar o eliminar y no es hacer algo a posteriori, ¿no? No se trata de, de, de, de hacer cambios a posteriori. ¿Eso qué quiere decir? Que la carga del trabajo va para ellos y por eso le voy a dar enseguida la palabra. La carga del trabajo va para los docentes que tienen que, insisto, repensar una y otra vez qué hacen y cómo lo van a hacer para que sus prácticas educativas sean, ojalá desde el principio, lo más inclusivas, podríamos decir, lo más accesibles y serán lo más accesibles posible si desde el principio han estado diseñadas, es decir, pensadas, planificadas previamente eh, para, eh, eh, para todos. Y como toda la buena noticia es que para todas estas cosas pues tenemos ideas, no estamos simplemente con algún, una idea muy genérica como la que yo acabo de plantear, sino que tenemos guías, tenemos documentos, tenemos gente que está trabajando y que nos está aportando pues, eso, oportunidades para pensar, para reflexionar y para orientar cómo son esas, cómo diversificamos esas prácticas, tanto en lo que tiene que ver con la motivación, ¿Cómo motivar a los alumnos? No todos nuestros alumnos o alumnas se motivan de la misma manera, se enganchan en las tareas. No todos los alumnos tienen las mismas oportunidades de expresar lo que saben o de la misma manera demos oportunidades distintas de expresar y no todos los alumnos tienen las mismas oportunidades, las mismas capacidades para entender la información que nosotros le proporcionamos, directa o indirectamente. Diversificar, enriquecer, variar, generar opciones, Eso es lo que tienen. a eso se tienen que parecer nuestras escuelas en el futuro si eh, queremos que la relación entre lo que pensamos y que y hacemos sea lo más coherente posible. En definitiva, ese es un cambio de perspectiva respecto a la, a la manera de entender la diversidad que ha sido dominante en nuestros espacios educativos y en nuestras mentes durante eh, mucho tiempo. Es un, proceso via es un proceso gradual, es un viaje, como hemos dicho, y espero que haberos dado algunas ideas para acompañaros y, y estar implicado también, como me gustaría, en ese, en ese viaje. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Gerardo por ese mapa de, de situación, esa, esa hoja de ruta ¿no? que nos da muchas, muchas claves para ir aterrizando eh, cosas. Empezamos a aterrizar. Vamos a empezar con unos compañeros profesores del Montserrat. Ellos son José Cabrera, Ekaid Urquiza. Lo he dicho bien, Ekaid. Nos van a hablar del, del programa de mejora eh, de PEMAR, pro, programa de mejora para el aprendizaje. que me ha ido ahora mismo. Y rendimiento. Y rendimiento perdón. Eh, y bueno, nos van a hablar de la experiencia en su centro. Cuando queráis. Si se me oye sin micro, mejor. Eh, a mí siempre me ha causado una envidia tremenda eh, alguien que es capaz de coger un micrófono y hablar de manera coherente y brillante durante 20 minutos. Eh, a lo mejor es lo que, no, lo que yo voy a intentar no hacer para que no se me note esa, eh, pues esa deficiencia. Mirad, eh, apenas cuatro minutos, no soy muy amigo de los micros. Eh, para hacer una pequeña referencia muy concreta eh, de lo que estamos haciendo en, en Montserrat, que es que lo que ha denominado antes Lourdes el Programa de Mejora y, eh, del Aprendizaje y el Rendimiento. Eh, voy a hacer una pequeña exposición de tres cuatro minutos y luego, si os parece, en una segunda fase, cuando queráis hacer preguntas, yo encantado de responderlas. Eh, PEMAR, Programa de Mejora eh, del, del Aprendizaje y del Rendimiento. Es un recurso que, en principio, la Comunidad de Madrid, eh, como, como administradora de la, de la educación en nuestra región, eh, nos otorga a los centros que así lo solicitamos y que va destinado a alumnos con algunas dificultades en segundo y en tercero de la ESO. Es importante eso, en segundo y tercero de la ESO. Eh, hace un momento decía Gerardo, eh, no todos los centros quieren tener alumnos con dificultades. Tú decías las monjitas, bueno, pues a lo mejor hay algunos más que no son monjitas, pero también… Eh, cuando se encuentran con alumnos que tienen dificultades, pues mire usted, eh, es más honesto por mi parte decirle búsquese otro centro en el público o otro privado donde lo puedan atender. Yo creo que ninguno de los tres centros del hogar hacemos este tipo de cosas. Es decir, aceptamos eh, la realidad porque no puede ser de otra manera. Somos un servicio público, para eso se nos paga, eh, para eso estamos y eh, la palabra inclusión hay que desgraciadamente atenderla pero ojalá desapareciera nuestro vocabulario, el hecho es que está ahí y para eso se crean esos programas. En ese sentido, PEMAR los aceptamos a todos, 10, 15 alumnos como mucho cada año, lo que nos permite la ley, y a partir del momento en que los ubicamos en otro grupo de referencia, eso nos va a contar a mejor hay que hay más tarde, eh, nos olvidamos de quiénes, quiénes pertenecen al grupo de PEMAR y quiénes pertenecen al grupo de referencia. Y juntamos 29, 30, 31 alumnos y no queremos saber nada más de sus, de, su antepasado, de sus antepasados, ni siquiera de sus meses anteriores. Y empezamos a trabajar. A veces tenemos suerte, como ocurrió el curso pasado, que tuvimos 29 alumnos, 14 eran PEMAR y 14 eran brillantes. Y lo digo de verdad, brillantes, excelentes. Eh, conseguimos hacer ahí un e intentamos hacer ahí un, un emparejamiento que en algunos casos fue maravilloso y estupendo contamos con la suerte, eso sí, de que esos chicos que eran eh, tenían unas cualidades excelentes, eh, no solamente a nivel académico sino también a nivel humano, eh, de una generosidad increíble que nos obligó a los profesores a mantenernos a un lado, a decir vosotros vigilad, vosotros eh, pensad qué tenemos que hacer, qué tenemos que hacer nosotros y olvidaos de lo demás. Fue fantástico. No todos los años ocurre así, ¿vale? PEMAR lleva tres años, lleva tres años funcionando, nos lleva más, llevamos tres cursos y así como nos sentíamos muy orgullosos del, del trabajo del año pasado, este año nos ha costado un poco más, eh, quizás menos que el primer año, hace hace ya tres, eh, pero sí que se consiguen cosas, vale. Eh, fundamentalmente a nivel humano porque yo creo que es ahí donde radica, en la parte emocional donde radica la mayor de las exclusiones, no solamente en las capacidades, sino en, en la parte de sentirse eh, que forma parte de un grupo. El otro día nos decía Penas que estuvo en nuestro colegio, eh, nos hablaba de cómo se sentía él siendo un excluido, eh, cómo se siente un chico que no comprende absolutamente nada en el aula, cómo se siente. Él no lo contaba en primera persona porque así lo vivió, ¿no? Eh, pues efectivamente es lo que queremos, que no sienta ningún alumno en, en ese grupo de Pema, de de PEMAR, ¿no? Eh, que no se sienta excluido a ningún nivel, académico tampoco, ¿vale? eh, Y bueno, pues eh, creemos que lo estamos eh, consiguiendo, que estamos consiguiendo cosas, todo mejorable, por supuesto, y por no continuar mucho más, que si no se me va la, se me va la palabra a otro sitio. Mirad, en este momento, desde hace tres cuatro años, en el Colegio de Monserrat se están llevando a cabo una serie de modificaciones, de cambios, que tienen mucho que ver con, las, con la apuesta por una nueva metodología. En infantil ya nos hemos hablado en varias ocasiones de rincones, eh, en primaria estamos hablando de las aulas sin muros. Desde hace un par de años o tres estamos intentando que en la etapa de la secundaria, en etapa de la ESO, Intentar eh, favorecer, intentar que haya un lo que denominamos la docencia compartida, es decir, dos profesores en el aula. Esto nos parece fundamental en PEMAR, nos parece fundamental como única manera de encontrar prácticas en el aula que sean muy participativas, que sean muy dinámicas, que sean, eh, pues eso, muy de aprendizaje entre iguales, de manera que dos profesores que estamos aprendiendo el uno del otro también, muchísimo, eh, podamos limitarnos a observar y a dar las indicaciones mínimas para que sean los alumnos entre ellos quienes puedan eh, aprender directamente. Yo me quedo con esa con esa idea, con la idea de, eh, de la eh, docencia compartida como la clave en este momento de nuestro pequeño éxito en en nuestro cole. Los que ya tenemos unos cuantos años, algunos ya 30 encima de, de docencia, eh, hay cosas que nos emocionan más que a menos. Pero los jóvenes que llevan menos tiempo lo viven y lo cuentan con mucha más, eh, sin duda, emotividad. Y yo, además, que estoy deseando soltar el micro, yo creo que Kais va a estar fantástico contando una parte eh, que para mí la mejor es la parte emocional de, del alumnado. ¿vale? Ahí va. Eh, bueno, hola. Eh, yo no quiero hablar de teoría porque no la sé. Eh, entonces, me gustaría hablar de sensaciones, de sentimientos, de emociones. Soy consciente de que es una tarea difícil hablar de o transmitir sensaciones cuando, cuando estamos en un contexto como, como este. Entonces, eh, pensando esta charla, eh, pues me gustaría contar una pequeña historia. Eh, yo creo que corría junio del año 2015, junio o mayo, junio, no me acuerdo exactamente qué fecha era, eh, yo iba a comprar el carro de mi hijo, que iban a hacer en diciembre, eh, y me acuerdo perfectamente que eh, entonces mi jefa de estudios, que está por ahí, eh, Mari Carmen, eh, me llamó diciendo, oye, eh, en septiembre va a empezar un programa nuevo, que la nos ha hecho SPMAR, eh, entonces vas a ser el profe del ámbito científico-tecnológico, eh, compartiendo docencia con Paloma Montero, una compañera. Entonces yo pregunté qué era la docencia compartida en un hábito científico tecnológico, me dijo que era eh, tres asignaturas, biología, geología, física, química y matemáticas, diez horas, es decir, un tercio el horario del, del, del grupo, 30 alumnos en, en la clase eh, y dos profesores. Eh, entonces, jo, me acuerdo perfectamente de la sensación, esa sensación de miedo, de, eh, de ese miedo que todos los profes tenemos cuando cuando viene algo no controlable, cuando nos sacan de esa zona de confort magistral, eh, de cuando tenemos que aprender nuevas metodologías y además tenemos que entrar con otro compañero o compañera en el mismo aula. Eh, entonces, eh, bueno, el primer año fue duro, eh, muy duro. Eh, duro porque nos dimos cuenta de que lo que importa en una clase no es que los profes sepamos enseñar, sino que lo que importa es que los, profes los alumnos aprenden y tienen que aprender haciendo. Eh, por lo que vimos que hay que adaptar los contenidos y no que los contenidos se adapten a PEMAR. Eh, entonces, bueno, eh, después de un año duro, pues al final del curso, después de fallar, probar, acertar, experimentar, eh, pues terminamos el año llorando, eh, pidiéndonos perdón por los fallos que habíamos cometido, pero sobre todo dándonos las gracias. Bueno, en, en estos tres años, como dice Pepe, por cierto, que hasta que llega la evaluación cero más o menos en octubre, yo personalmente no sé quién es de Pemar y quién no. Ya ahí ya me indica el tutor o tutora quién es, pero hasta entonces no tengo ni idea. Entonces, en nosotros ha germinado una cierta creencia, que es que lo importante es que cada uno tiene una manera distinta y propia de aprender. Entonces, por eso tenemos que eh, usar metodologías... Eh, Activas y compartidas, eh, cooperativas, colaborativas, aprendizaje por rincones, por proyectos, por retos. Eh, entonces, desde mi asignatura o nuestras asignaturas, eh, PEMAR ha servido de base eh, de base para crear metodologías, materiales, proyectos, que hoy en día usamos en todos los terceros, incluidos PEMAR. Eh, porque lo que sí creemos es que tenemos que utilizar eh, un mismo proyecto, o creencia o identidad, sea Pemar o no. Eh, había una cosa que quería plantear, que es poner cuatro imágenes y que acertar es que es cuál es de Pemar, porque viendo eh, lo que se trabaja y cómo se trabaja es imposible saber si es Pemar o no Pemar. Eh, espero que por lo menos un poquito de sensaciones o, o sentimientos haya trasladado, porque yo sí que creo que que PEMAR es una cosa muy interesante, no porque sea PEMAR, porque todos los terceros, que yo doy terceros, segundos, cuartos, se puede hacer lo mismo, pensando que todos son alumnos y ya está. Y lo que importa en un colegio son los alumnos, no los profesores. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esa experiencia. Vamos a pasar ahora a las, los siguientes participantes. Vamos a, vamos a invitar a los representantes del cole de Ipatia, el departamento de orientación, con Marta Sánchez, Vanessa Senín. Marta es la orientadora, Vanessa es profesora de pedagogía terapéutica. Gracias Gerardo, compañeros. Y a la mesa se va a sumar también la representante de Familias, Belén Vázquez. Claro. Bueno, compañeras del departamento, cuando queráis. Buenas tardes, eh, gracias Lourdes, eh, o así no tampoco soy amiga de los micros. Eh, gracias a los compañeros del, del Monse, gracias Gerardo, siempre por las palabras tan, tan inspiradoras, ¿no? Ah, vale, sí, ¿no? vale, vale, vale. vale. Funciona esto, ¿no? Vale. Bueno, pues ahora nos toca el turno a Hipatia. Estamos aquí, parte del Departamento de Orientación, que estamos representando un equipo potente a nivel profesional y a nivel humano, ¿no? Estamos, Vanessa y yo, representando al Departamento de Orientación. Nada, vais a ver en el, al fondo, ¿no? Hemos elegido una serie de imágenes para acompañar nuestra exposición que recoge ratitos y momentos del día a día de Hipatia. Vais a ver alumnos, alumnas, vais a ver el aula, vais a ver a profes, vais a ver recursos… Y si os fijáis bien vais a ver emociones, ¿vale? Vais a ver curiosidad, sorpresa, cariño ¿vale? y muchísima, muchísima creatividad, ¿vale? Y bueno, ya nos contaréis. Bueno, pues nada, atendiendo un poco al título de, de la presentación de, de hoy, la, la diversidad es bienvenida, podría ser uno de los objetivos principales del Departamento de Orientación, ¿vale? Atendiendo a, a los principios que sustentan el, el proyecto educativo de FUEN y también teniendo en cuenta el contexto y la diversidad de nuestras aulas, eh, fue uno de los objetivos principales que, que, que tomamos como, como nuestro del Departamento de Orientación. Teníamos que ofrecer una respuesta, eh, una respuesta educativa. Que, que atendiera a todo el alumnado, especialmente a aquellos chicos y chicas que pudieran encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad. Y entonces la, la mirada inclusiva se, convirtió, o se ha convertido en el eje principal de nuestro trabajo. Y para ello, haciendo una especie de esfuerzo, ¿no? pensar qué aspectos fundamentales representan la mirada inclusiva de Hipatia, pues pensamos, hacemos un poco de retrospectiva y de los primeros pasos que dimos fue apostar por porque el alumnado no saliera del aula. ¿vale? Al principio lo asumimos con bastante miedo, con inseguridad, porque queríamos que, que, bueno, que, que permaneciera en el aula, ¿no? sobre todo aquel perfil de, de refuerzo educativo, de necesidades educativas que habitualmente salía fuera del aula, queríamos que permaneciera, a riesgo de, de que perdiera horas de apoyo y de atención individualizada. Otro aspecto fundamental que creo que representa esa mirada inclusiva es apostar por lo que comentaban antes, ¿no? ese trabajo colaborativo y compartido entre profesionales. Asumiendo también aquí otro riesgo ¿no? importante y otro miedo, es que igual esos profesionales que tenían que compartir trabajo no iban a tener tiempo ni espacios para coordinarse y podrían surgir dificultades. Eh, otro aspecto importante que creemos fundamental fue apostar por, por también lo que habéis mencionado antes, ¿no? metodologías más participativas ¿no? y cooperativas, donde el alumno fuera el protagonista de su aprendizaje y que el hecho de cooperar y compartir, eh, pues le obligara, a, fuera una pieza fundamental para afianzar nuevos contenidos. Esto también suponía algún temor para nosotras porque el rol central del docente podía quedar en un segundo plano, podría haber ruido en el aula y también podrían surgir conflictos entre compañeros pero aún así apostamos por ello. ¿no? Eh, un cuarto aspecto que creemos fundamental fue atender al desarrollo integral de la persona, no solamente formativo-curricular, ¿no? queríamos tener en cuenta ese aspecto social y afectivo, temiendo con ello que, que nos pudiéramos alejar de ese, de ese eje vertebrador que a veces es el currículo ¿no? y la programación didáctica del aula. Y por último, otra de nuestras apuestas fue eh, diversificar materiales para enseñar, eh, también asumiendo otro, otro riesgo, otro miedo, ¿no? y es relegar al, al libro de texto. Bueno, pues teniendo en cuenta, esta, esta, haciendo un balance de, estas, de estos aspectos que pensamos clave, quizá otros, creemos que, que esos miedos, esas inseguridades y esos temores que al principio teníamos, eh, desaparecieron bastante rápido y que el beneficio que anticipábamos a priori para unos pocos se convirtió en un beneficio para todos. Fue una experiencia y está siendo una experiencia muy bonita, ¿no? Porque estamos comprobando que la presencia de todo el alumnado dentro de, del grupo supone que el concepto de discapacidad, por ejemplo, desaparece, se elimina. y y se, y se crea un contexto de igualdad de oportunidades, donde la diferencia o la dificultad se respeta, se asume y se entiende como algo posible, pero no se da como algo permanente. Y eso es bonito y eso lo logran nuestros, nuestros alumnos y nuestros profes. ¿no? Otra cosa importante de, en relación al trabajo cooperativo o sea y colaborativo entre profes eh, entre el docente titular de, de, de una asignatura y el, y el profesional de apoyo, el especialista de apoyo de PTOD o de AL, yo creo que ha sido una fuente de innovación educativa tremendamente potente. ¿no? O sea, ha sido, se, ha, se ha creado ahí una red importante. Y yo, y yo creo que también ha sido una fuente de satisfacción importante también para los profes que lo han llevado a cabo. Eh, y también para el alumnado. Otra cosa que, que comentaba antes, ¿no?, de del desarrollo, integral, de, o desarrollo integ sí, integral y global del alumno y no solamente tanto curricular, eh, ha supuesto comprender más al alumno y también a las familias. Y por último, la, la elaboración cre y creación de, de materiales, al igual que la apuesta por las diferentes metodologías, eh, valoramos que ha sido la, el medio para, para realizar una atención a la diversidad mucho más eficaz ¿no? y que llegue a todos. Y, y bueno, estoy, aquí voy a coger un poco la, la chuletilla, ¿no? porque creo que todo esto también podía representarse no pensando, digo, vale, creo que esto está, estamos en el camino de haber conseguido algo y recordaba las, las palabras que decía un alumno de seis años, de, primero de, prima, de primaria, y decía, nuestra clase es la que más suerte tiene. Yo digo, ¿y por qué? Y dice, porque entran Anne, Ana y Ivane, que son apoyos, ¿vale? Y dice, creo que vienen a ayudar a algunos niños, pero es la que más suerte tiene porque hacen un montón de cosas con nosotros. Y en eso se le dibujaba una cara de felicidad y una sonrisa muy potente, ¿no? Y además añade ahí con picardía, como diciendo, bueno, y además podemos subir a jugar a sus despachos, ¿no? De vez en cuando. <risa> Pues yo creo que esta, esta frase ilustra ilustra la, la mirada que tienen nuestros chicos y chicas de Hipatia. ¿no? Yo creo que también eh, es una forma de, de recoger que ese objetivo que nos planteamos al principio, ¿no? Hace, al principio de, del nacimiento de Hipatia se está cumpliendo y, y, es, y es bonito. Y antes de terminar mi intervención quería hacer una pequeña reflexión sobre la importancia de la mirada que puede tener el orientador en en, en, la, en el tipo de respuesta que dé el centro educativo eh, desde IPATIA desde el principio hemos querido alejarnos de esa visión más evaluadora, de buscar la diferencia y hemos querido apostar por, por un acompañamiento y un asesoramiento a los diferentes agentes de, de la comunidad educativa equipo directivo, profesores, familias, alumnado intentando buscar eh, acciones más globales que se alejen de, de, de buscar la, la dificultad que llegan a más personas que a veces esas acciones son invisibles, pero, pero que son efectivas y, y, y rentables ¿no? y eficaces, yo creo, buscando la potencialidad de todos y valorando la, la diversidad como, como algo enriquecedor, como un valor. ¿no? Y yo creo que estamos en el camino ¿no? y esto no sería posible sin, sin el trabajo en equipo, del departamento de orientación, de los profes, del, del, del equipo directivo, de las familias, etcétera. ¿no? Y yo creo que ahora Vanessa va a hacer la mejor ilustración de todo esto. Muchas gracias. Pues nada, como bien ha dicho Marta, desde el departamento de orientación y este colegio y la fundación, Estamos promoviendo al máximo la inclusión, la inclusión educativa. A ver, en un principio es verdad que los apoyos se hacían, casi todos los apoyos se hacían en el aula de apoyo, donde el personal de apoyo, APT o AL, eh, hacía una atención individualizada con un niño en concreto, usando actividades súper creativas, material motivador, material muy lúdico. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de los beneficios que podía tener y lo normalizador que podría ser que se hicieran actividades o que los apoyos estuviéramos dentro del aula. trayendo eh, Que estuvieran dentro del aula. Y, y en ocasiones es verdad que hacíamos talleres de funciones ejecutivas, talleres de trabajando las emociones, talleres cooperativos, pero en muchas ocasiones nosotras como equipo de apoyo nos centrábamos dentro del aula pero solo en, una, en un alumno en concreto y usábamos ese material tan manipulativo, tan visual, tan atractivo, lo usábamos solo con, con ese alumno. Entonces empezamos a, a darnos cuenta de que para caminar por una vía inclusiva podíamos además generar más materiales, a, aprender más metodologías y por lo tanto parte del vamos, el departamento de orientación Empezó, iniciamos un proyecto de, de innovación de la Fundación, un proyecto de innovación que era para creación de materiales visuales, manipulativos, atractivos, accesibles a todos, con el fin de trabajar esos materiales dentro del aula, todos juntos, y así poder atender la diversidad que emerge día a día. Eh, también nosotras, el equipo de apoyo, el departamento de orientación, queríamos ser... Una figura de referencia para esos alumnos, ser una figura do al que un alumno pudiera pedirnos ayuda, que nos pudiera preguntar cualquier duda, ser otra profesora más, que fuéramos dos profesoras activas dentro, dentro del aula. y queríamos que los alumnos no fueran conscientes al cien cien de nuestra labor, de la verdadera labor que tenemos para con un alumno en concreto, sino que nos vieran como una persona más. Para esto, es muy importante la coordinación con el profesor, claro, con el profesor de referencia. Entonces, al principio apoyábamos de una manera muy puntual dentro del aula, hacíamos de manera puntual una actividad en concreto, nos encontrábamos con alguna profesora y decíamos, ¿qué te parece si el viernes a esta hora madre, eh, hacemos, eh, hacemos esta actividad para todos los alumnos?, y poco a poco, poco a poco, los profesores también vieron los beneficios que esto iba teniendo, el estar dos personas, que hubiera una actividad para todos y hasta el momento, donde en algunos casos, en bastantes casos, cada vez que entramos los apoyos ya se hace una intervención directa para todo el aula. Como estáis viendo en las fotos, todos están trabajando con todos y todas, pero también es verdad que seguimos acudiendo al aula de apoyo para realizar exámenes, para anticipar un contenido, para reforzar un concepto eh, concreto, para hacer un taller de habilidades sociales. Y dentro del aula, para fomentar esta inclusión, para que todos puedan aprender, pues trabajamos por rincones o zonas de trabajo, donde el aula se dispone entre rincones, cada uno con un material o una metodología diferente, por ejemplo, un rincón de descomposición de números, un rincón de multiplicación, un rincón de problemas. Y esta forma de trabajar, la de los rincones, se la están desarrollando ya los profesores, muchos de los profesores de Ipate la están desarrollando ya sin que los apoyos entren dentro. También hacemos talleres de PTAL, que, es que se hace una misma actividad para todos y se trabaja un concepto, un contenido que nosotras queremos abordar o que queremos que el alumno con necesidades a alcance, pero lo hacemos para todos y así todos se benefician. En los vídeos habréis visto lectura de cuentos, ta talleres de proporcionalidad, resolución de problemas, habilidades fonológicas. También se han trabajado, para trabajar esta inclusión, pues se ha trabajado por diferentes niveles de dificultad, que es una metodología que creó nuestra PT Lourdes y que todas utilizamos en las diferentes etapas y... Por ejemplo, un taller de divisiones, de ecuaciones de primer grado y en infantil, aparte de todas estas metodologías o formas de trabajar nuevas, también se trabajan talleres basados en el movimiento y el cuerpo. Todas estas formas de trabajar, estas estrategias se extrapolan también en secundaria. En secundaria ya estamos utilizando rincones, estamos utilizando talleres, estamos utilizando eh, actividades adaptadas por niveles y estamos utilizando materiales eh, manipulables. De hecho… Ya en ESO se ha generado un proyecto de, ge de creación de materiales manipulativos. Nos gusta trabajar, nos gusta embarcarnos, embarcarnos en la inclusión, no solo por ese alumno en concreto, sino porque creemos que todos nos beneficiamos de ello, porque en esa clase se promueven unos valores, una sensibilización, una cooperación, una aceptación de la diferencia y creemos en el todos somos iguales pero diferentes. Para recalcar, o sea, para, te para terminar recalcar la importancia que tiene para nosotros para que este proceso pueda llevarse de una manera adecuada la familia. Vosotros sois los que tenéis mucha información, nos coordinamos con vosotros mediante tutorías, cuadernos de comunicación, mails, para que nos contéis los intereses de vuestros chicos y así poder hacer un rincón basado en ese interés para comunicarnos cómo se ha trabajado o cómo se ha empleado este material en clase y qué podéis reforzar en casa. Eh, y Todo eso cuenta para fomentar esta inclusión. Y nada, para terminar, nuestra experiencia, la experiencia de todos, nos dice que creemos, somos conscientes de que a los profesores les gusta ir por este camino, a los alumnos también les gusta, a nosotras nos gusta, y los resultados y vivencias que, que estamos obteniendo y que obtendremos son muy, muy satisfactorios. Muchas gracias. <risa> Muy bien, muchas gracias, compañeras, por ilustrar así nuestras prácticas. Vamos a pasar ahora a escuchar a Belén. Belén Vázquez es eh, madre de dos de nuestros alumnos escolarizados en, en el centro. Eh, y bueno, pues nos va, va a compartir con nosotros algunas de sus experiencias y vivencias. Y nos encanta tenerla aquí porque es fundamental contar con con esta construcción conjunta a través de las familias, cuando quiera, Belén. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero que voy a empezar diciendo, soy mamá, como dice Lourdes, de dos niños, uno en primaria y otro en secundaria, los dos de necesidades especiales, y yo no he hablado con ninguna de ellas, o sea, cuando me dijeron que tenía que venir, yo creía que esto iba a ser una tertulia entre profes, ayer me entero que tengo que hablar 15 minutos, y quería recalcarlo porque muchas de las cosas que ellas traían apuntadas, y yo me he tenido que apuntar sobre la marcha, eh, eran muchas de las cosas que yo iba a recalcar del apoyo que se les está, se les está dando, en este caso a, a mis dos hijos. Nosotros eh, llegamos aquí arriba hace cuatro años, podía contaros multitud de anécdotas de otros colegios, tampoco es que hayamos pasado por muchos, pero oyendo a Gerardo en, y apuntándome cosas de exclusión, pues... Desde el hecho de no dejarles ir a una excursión, tenerles sentados todo un curso de infantil solitos, alumnos que son de necesidades desde infantil, no es que... Pero bueno, llegamos aquí arriba, optamos por elipatia y lo primero que me encuentro es que, claro, el niño viene nervioso, es un niño especial... Y yo llego aquí, miro las listas, todos los padres preocupados, que tu torta tocado, qué suerte has tenido, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo aquí sin conocer a nadie y me llevo la sorpresa que nos dejan subir al aula acompañando a los niños. Digo, bueno, es que eso de verdad no sabéis lo importante que fue en el tema de uno de mis hijos. Porque es que, claro, es por él, no por mí. Yo me considero que no soy una madre excesivamente protectora, pero para él era fundamental que yo subiera con él. Empezando por eso, que fue lo primero que me impactó, y, y, y dije, bueno, pues parece que aquí va a ser la cosa diferente. Pues eh, nosotros veníamos de un colegio donde a uno de mis hijos le sacaban 11 horas a la semana a darle apoyo fuera del aula. Eh, evidentemente, con ese horario fuera del aula, no puede tener un seguimiento de la clase para nada, pero además eso lo que hace es excluirle más. Es el niño diferente, el niño raro, el niño retrasado. Eh, mis hijos tienen TDAH, tampoco es que tengan algo, aunque tuvieran algo más grave, no. Entonces él llega aquí al cole, me hace entrar en uno más que en otro, aunque luego os contaré un poco del otro porque es el que siempre nos da más problemillas, entre comillas. Y bueno, yo corriendo cuando descubrí quién era el tutor, va a estar sin hablar, igual se pone de cara a la pared. Estamos otra vez pensando que es Asperger, me tiene súper preocupada, ya le hemos hecho un montón de pruebas, en casa no es así. Y a los 15 días me llama por teléfono el tutor y me dice que, que el niño ha salido voluntario a contar las vacaciones de verano. Y es que además me, me cuenta lo que hemos hecho en verano, porque si no, no me lo creía. Habéis si estado en Jaca, donde unos amigos. Y yo, ¿pero qué me está contando mi hijo? Yo conozco mucho a mi hijo, ahora conozco también mucho a ese tutor y sé que esa voluntariedad podía ser incitada de alguna manera, pero salió a contarlo. Eh, otra cosa que me sorprendió muchísimo era la comunicación que yo podía tener con la orientadora y con la PT. O sea, yo tenía cualquier... Houston tenemos un problema y ponía un email y si no me contestaban ese día me contestaban al día siguiente. Problemas que... Vistos desde fuera pueden ser muy banales para mucha gente de es que no sabíamos que teníamos examen pero yo es que he estado en otros colegios que le he puesto la nota por favor es que no ha estudiado porque no sabía que tenía examen y a él se le ha vuelto a olvidar dar la nota y dar la agenda y le he vuelto a poner otra nota y al final ha venido con el suspenso de turno porque no se han enterado en el colegio de que el niño no ha podido estudiar porque no tenía examen hasta otro, otros tipos de problemas que puedan ser más, más graves de que se estén metiendo con ellos, que no conecten con determinado grupo. Entonces, esa comunicación yo creo que es fundamental, o sea, dar el apoyo en clase para este tipo de niños, la comunicación que podemos tener directos, eh, por poneros un ejemplo, eh, uno de mis hijos ya puede estar sin medicar y gracias, lo voy a decir directamente a Vanessa, porque la comunicación... Eh, psiquiatra colegio también es muy directa entonces eh, Vanessa igual que yo opinaba eh, que el niño sin medicar iba a dar más rendimiento porque le traíamos, le subíamos la dosis, le bajábamos pues influyó mucho en tirar para adelante con eso también eh, el buscar el grupo adecuado para el niño, todos los años eh, con uno hemos encajado muy bien, con el otro vamos cambiando Dentro del aula estáis siempre muy pendientes de que el, el niño con necesidades esté en un entorno asequible. Cuando no lo ha podido tener dentro del aula, y otra de las cosas que agradezco, también el primer año aquel que fue el más duro de todos, a mi hijo les acaba el tutor en el recreo a buscar a su mejor amigo, que era nuestro vecino, para que estuviera amparado. Yo recuerdo que cuando acabó ese curso, yo les mandé una foto muy bonita a muchos de ellos, que se acordarán, porque Mario, pasábamos por aquí, perdonad que me emocione, y decía, este es un cole galáctico, mamá, no me cambies más, no me quiero ir más. Y bueno, Mario pasa a secundaria este año, le han hecho un montón de pruebas y se siente uno más, no se siente diferente. O sea, está integrado en el grupo y a nivel mental ha podido tener menos avances, pero vamos, que a nivel emocional, él ya han sido tres años, ¿eh? él no lleva cuatro. Me recalcaba una orientadora, que no es de aquí, es de la Comunidad de Madrid, que la labor de este colegio, que hace con este tipo de niños, el niño venía muy machacado de, de otros sitios y, y habéis conseguido, entre todos, sabéis que siempre os lo decimos, que el niño se sienta una más. Entonces, bueno, pues... Poco más. Eh, bueno, sí, otra cosa que me sorprendió mucho. Yo vine a la primera reunión, creo que estaba Lourdes en aquel entonces, y yo siempre salía de las reuniones de mis hijos fatal, pero fatal, llorando, y no llorando como ahora, desgraciadamente, porque todo lo que me ponían delante es todo lo que el niño no sabe hacer. Yo, la primera reunión y todas las que he tenido después, en este colegio se recalga lo positivo de tu hijo, con lo cual tú sales de aquí y sales creyendo más en tu hijo. Que creo que eso también es fundamental. O sea, que la positividad que aportáis en este tipo de niños es impresionante. Y bueno, pues por un poco por hablar del otro, que sé que es el ojito derecho de Vanessa. <risa> Han tenido siete o ocho exámenes esta semana, no sé qué barbaridad. Él tenía el problema de inseguridad eh, porque le cuesta mucho el, el, eh, a nivel académico tirar para adelante y tal. Y esta semana me decía, mamá, que no estoy preocupado, que no estoy preocupado, que yo he trabajado un montón, que, que no solo me van a contar la nota, que eso también es muy importante, y que vamos, que como mucho me queda una, ya te lo digo yo. O sea, eso también en el caso de él es como un avance también en estos cuatro años que yo quiero agradeceros y eso, decir de verdad que yo no he hablado con ella, yo creía que esto iba a ser una <risa> peticomité y que, que sigáis así, porque de verdad que, que los niños que son lo importante están muy contentos en este, en este entorno porque se sienten uno más, como dice Mario, es que no soy uno más. Muchas gracias, Melén. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ahora… A, a los representantes, la representante de nuestro alumnado, Víctor, Pablo, Isabel, Raúl. Poneos ahí. Mira, Pablo, poneos aquí primero vosotros. ¿Qué tal? ¿Te pones a mi lado, Pablo? ¿Quieres? ¿Me dejas y así le aviso yo? ¿Qué tal, ¿Qué tal? chicos, chica? Bueno, Pablo y, y Víctor están en segundo de la ESO Isabel y Raúl están en sexto de primaria. Eh, los cuatro nos van a hablar de su experiencia, de sus vivencias aquí en el centro y, y vamos a empezar. Vamos a empezar con Pablo. Eh, ¿Pablo? ¿Te apetece? Venga, pues cuando quieras. Aquí, ¿vale? Te lo voy a poner aquí. Así. Ya está. Vamos. Espera, espera, espera. Sí, espera. Estoy tranquilo. A ver, hola, me llamo Pablo Agudo y voy a contar mi experiencia en Hipatia hasta que llegue a sexto. Bueno, eh, mi experiencia en Hipatia eh, ha sido muy buena, sobre todo en segundo, en primero y en sexto. Y... Y voy a contar que, que desde que llegas esto, el primer año, pues, como claro, como cuando llegas a, a un pueblo nuevo, como que no tiene nadie con quien estar y, y dice, pues venga, me voy a echar unos amigos. Y, y nada, el primer día llegué. Y claro, como estaba todo el colegio lleno de gente yo dije, joder, qué vergüenza. <risa> y, y, y me vinieron unos, unos un, una gente uh, entre años y otros amigos que se han ido eh, a decirme, ¿cómo te llamas? Y yo, Pablo. Eh, y me dijeron, ¿quién es nuestro amigo? me dijeron, pues vale <risa> y bueno, pues ya nos fuimos a clase nos presentamos me tocó Mónica está ahí y nada luego nos presentamos dijimos nuestros nombres y, y claro había gente que no me había presentado y, pues nada, luego ya a las once y cuarto, que era el recreo... Pues, pues a ver... Eh, pues la, el, el sexto pasé una de mis mejores experiencias y ya subí un escalón más con otros profes que ni siquiera conocía. Pues es cuando pasé a primero pela eso, sí. Me tocó no sé si está aquí Ángeles Villalba y fue pues un saludo de mi parte. ¿Qué fue lo que más te gustó Pablo de primero? No y lo que más me ha gustado de primero es que me tocó una profesora buena. Y compa unos compañeros muy buenos, entre ellos Vichy, claro, y muchas personas más. Y pues nada, mi experiencia en primero fue bastante buena, porque aparte de haber conocido otro edificio, pues que había profesores a los que conocí, eh, eh, espérate. Escuchaban, escuchaban. que me escuchaban, me apoyaban, tenían mucha más ayuda, eh, había personas que me calmaban, y había gente como la L, como Vanessa, como las PT, Raquel, y... Y está bastante protegido. ¿Qué significa eso? Pues que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que cuando, por ejemplo, tenía un problema, había gente que pues se ponía a mi piel y me, y me defendía, por ejemplo. Y, pues nada, en primero, ahora aprobé todas. Eso que... <risa> y luego... Pues fue un año estupendo. Claro, no, no, una prueba de todas, me queda una. Y claro, pues tuve un verano bueno, bueno, bueno, bueno. Pero luego tuve que ir a septiembre, lógicamente. Y, y bueno, pues ahora el que más me gusta que es segundo, ¿sabes? Aunque ha sido un curso de exámenes, hombre, como tiene que haber... Y de estudios me tocó primero a Zara y luego se fue a Zara y vino Ana, que es hasta ahora una de las personas que me han ayudado, que, que ha hecho todo por mí y, y luego personas que me calmaban bastante, como Bichi. Otro que, está, otro que no está, que es Santi, Sandra y eh, Marcos, que no está. Y pues nada, también personas que me apoyaban en el aula de apoyo, como Vanessa, Raquel y, y lo que más me gusta de este colegio es que, He aprendido bastantes cosas, que tengo muchos más amigos y, y me he sentido estupendamente porque eh, desde que vine del otro colegio, que era como así decirlo, un horror, <risa> era, era pues aquí he venido como uno de los paraísos y pues me he encontrado muy bien. A nosotros, Pablo, nos encanta tenerte, ¿eh? compartir contigo muchas risas. Bueno, ahora vamos a pasar a Víctor. Víctor os va a contar, va a compartir con vosotros y vosotras una, una iniciativa que tuvo y a ver, a ver el proceso y el, y el fin de esa iniciativa. ¿O qué? Víctor, ¿vale? Uno, uno, dos, ahí. Perfecto. Bueno, yo soy Víctor Lázaro y hice una iniciativa de crear un aula Lef en en secundaria. Sí. Bueno, pues creé una propuesta de hacer un aula -lef en secundaria, porque hay dos compañeros que están en nuestra clase, llamados Víctor y Jorge, que antes de este año, en primaria, no casi no juegan con nadie, porque claro, al ser más mayores, los niños de esos cursos, pues no quieren jugar a lo que ellos juegan y desde que están este año todas las tutoras de ellos nos dicen que están mejorando tanto porque han conseguido muchísimos amigos este año y por ejemplo al responder rápido o al escribir o al hablar están mejorando mucho porque están muchísimo más felices desde que están con nosotros en el aula y propuse hacerla porque para que siguiesen mejorando aún más, para que pudiesen venir much a muchísimas más actividades y pudiesen in incorporarse más en nuestra clase, aún más. Y además a mí, me a mí me gustaría bastante estar con ellos, los patios, para enseñarles o ayudarles en lo que más les cuesta y así seguir haciéndoles mucho más felices de lo que yo. Víctor tiene ahí y quiero que lo lea. Víctor vino un día al despacho de dirección. Víctor es un agente de transformación social impresionante. Y vino un día al despacho de dirección con una hoja y una propuesta. Eh, y la tiene ahí porque yo quiero que, que os la lea y lo que hizo después. Eh, la leo entera, si es que es lo que he dicho. Bueno, la leo. Empieza. Me gustaría proponer una laleftea en secundaria en el colegio y yo creo que los alumnos de Aleph se sentirían más cómodos y podrían venir a hacer más actividades. Podrían pasar más tiempo con chicos y chicas de secundaria. Y aprenderían muchas más cosas con nosotros. En primaria, al ser más pequeños, no les gustan los juegos que a ellos sí. Porque en el patio no les gusta jugar esas cosas. Y cuando se vayan haciendo mayores, lo irán entendiendo mejor. Yo, por ejemplo, jugaría con ellos para que estuvieran cómodos y para que se divirtiesen porque a mí me gustaría compartir uno, dos, tres o cuatro patios con ellos, porque mientras que fuesen felices y estuvieran contentos, yo también lo sería. Bueno, y Vanessa y yo eh, pasamos por tres clases de segundo de la ESO a recoger firmas para ver si ellos, los demás chicos de segundo, también lo querían hacer. Y por sorpresa, todo el, por las clases que pasamos, todos nos firmamos, todos nos firmaron y de tres clases reunimos casi 80 o 75 firmas y ya está. Eso es lo que hay. decirle a Víctor que gracias a esa iniciativa suya, yo cuando vino le dije, mira, pues no sé, es una cosa tan complicada esto que nos pides, que necesitaremos tener grandes apoyos para poderlo tramitar. Gracias a esta iniciativa pues nos pusimos en contacto con las personas de Aleph, les contamos eh, cuáles eran las peticiones de nuestros alumnos de secundaria y a partir de ahí hemos empezado a hacer todas las tramitaciones necesarias para poder tener una aula de Aleph en secundaria. Está presentada en la consejería, estamos pendientes de autorización, pero nos han dicho que casi seguro que, que nos lo concedan y todo ha sido eh, pues gracias a vosotros. Bueno, ahora eh, Isabel y Raúl nos van a contar otra de las experiencias en la que bueno, han participado también activamente. Así que nada, cuando queráis, le tenéis que dar aquí al botoncito gris, ¿vale? Muy bien. A ver, a, ver, a lo mejor pensáis que a qué viene esto a cuento, ¿vale? Pero... Eh, Así, ah, eh, la ONCE creó un concurso, ¿vale?, en el que, pues, los niños de primaria, y si, y si eso es secundaria, eh, debían… Eh, bueno, no, espera, espera que esto lo lee ella. <risa> A ver, pues, la ONCE hizo un concurso de la inclusión, en el que… Colegios participantes debían enviar fotos, dibujos, frases sobre la inclusión eh, de los colegios. Vale. Y en este concurso, Hipatia y otros colegios participaron. Eh, participaron. Debido a que Hipatia tuvo una gran participación, fue convocada una reunión eh, a la que deberían llevar 11 medidas para tener o realizar o vivir en un colegio inclusivo. Las clases de cuarto, quinto y sexto eh, dieron ideas o propuestas para estas once medidas. Los delegados de sexto eh, unificamos las once medidas, las cuales son... Uno. Uno que el colegio tenga materiales adaptados adaptados para las necesidades de todas de todas las personas, braille, lenguaje de signos, pictogramas, etc. Profesorado especializado atendiendo de manera específica a aquellos que lo necesiten. Fomentar la enseñanza del alumno desde que son pequeños valores de igualdad y respeto. Hay que <risa> Cuatro, clases con alumnado de todo tipo, fomentando el trabajo en equipo, heterogéneos. Cinco, eh, escuelas adaptadas al nivel arquitectónico para favorecer el acceso y movilidad del alumnado. 6 respetar el ritmo de aprendizaje del alumno, fomentando el esfuerzo de cada uno hasta donde pueda llegar. Siete, crear condiciones óptimas de estudio para las necesidades de cada alumno y alumna entendiendo a las circunstancias físicas y materiales de inmobiliario, eh, ambientales, etc. Ocho, tener, tener asignaturas en el colegio con, que no se se preguen y que incluyan a todo el alumnado, por ejemplo, que no haya clases en función del nivel de inglés, que no haya asignaturas como religión donde se excluyan a niños de otras religiones, etc. 9. Admis eh, admisión de medidas especiales en el centro escolar según las necesidades de las personas. Por ejemplo, accesos a perros guía o perros de ayuda, acceso a personas que mm, llevan ayudando a ciertos niños desde pequeño, etc. 10. Incluir alumnado voluntario para ayudar a aquellos que lo necesiten a gestionar emociones, solventar conflictos, acompañar cuando están solos, etc. Y como último, la onceava propuesta que es potenciar en las aulas las buenas actitudes y virtudes que tienen todas las personas, animando a llegar hasta donde quieran llegar sin poner límites o barreras. Eh, algunos delegados eh, llevaron estas 11 pre, eh, propuestas a, a, la, a la sede de la ONCE, donde varios centros escolares eh, presentamos y, y juntamos eh, las, las propuestas de cada centro hasta crear las 11 medidas finales, las cuales se presentaron al Congreso de los Diputados. Eh, ¿Por qué contamos esto? Porque pensamos que es una parte importante pensar en las experiencias o en las opiniones del alumnado. No, ya está. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien contado. Muy bien. Pues vamos a pasar ahora a un momento de, de debate. Hemos escuchado eh, bueno, o, o hemos recogido un mapa más amplio ¿no? de ruta con distintos aspectos, distintos puntales sobre los que se puede navegar y de ahí ir concretando a determinadas experiencias que han ilustrado eh, distintos profesionales, eh, también algunas experiencias y vivencias que ha comentado por parte de la familia Belén. Y después tenemos nuestro bien preciado eh, eh, del mañana. Entonces, bueno, ahora es el, es el turno de, de preguntas, de compartir. Os animo porque es un espacio vuestro y que estamos encantados y encantadas de, de dar y, y de recibir. ¿vale? Así que cuando queráis... ¿Está encendido? Vale. Yo quería hacer lo primero una pregunta a los profesores de PEMAR, pero no sé antes, a... ah, no. vale. eh, bueno, no antes felicitar a todo el alumnado que lo ha hecho genial. Y creo que nos ha emocionado muchísimo… Eh, bueno, yo salgo llorando, muchos también, he oído más pañuelos, no solo el mío, así que eh, muchos. vale Y luego, bueno, a los profes de PEMAR en concreto, porque yo doy PEMAR, entonces estoy muy interesada. En, me ha parecido súper interesante la propuesta, eh, no sé si lo vamos a aplicar aquí, pero estaría guay. Y lo que más me gustaría saber es cómo conseguís coordinaros, ¿no? ya que sois muchos profesores, sois línea 4 también. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo lográis coordinaros con todos los profesores de biología, todos los profesores de física y química, todos los debates, para convencerles o para realmente, entre todos, hacer esas propuestas metodológicas que se hagan en todos los sitios a la vez y no solamente en PEMAR? Eh, o sea, lo primero… Las cuatro clases de tercero de Biología, Física y Química la damos dos profesores. O sea, que al final los que estamos compartiendo docencia damos todos los terceros, por lo que creo que es mucho más fácil la coordinación. Eh, también es verdad eh, que llevamos tres años los mismos profes dando tercero, por lo que esto no es un proceso que ahora funcione, sino que hay que ir probando y, y sabiendo que vas a fallar y sabiendo que vas a acertar y no tener miedo a probar. Y, y luego decidir si esto funciona, esto no funciona, esto hay que cambiarlo, esto no hay que cambiarlo, pero yo creo que la clave está en que se mantenga un equipo de profes que, que pueda seguir eh, in, bueno, pues creando materiales, creando metodologías y, y, y que no se diversifique demasiado tampoco el, los profesores que dan tercero, que no sean cuatro profesores y básico que tengan una hora de coordinación a la semana mínimo para, para poder reunirse. mate ya es distinto, o sea, yo mate lo doy con otro profe que no da las ciencias, pero al final, bueno, pues básicamente es lo mismo, es coordinación si se puede, e ir probando cosas. En el caso de lengua, eh, somos cuatro profes los que estamos, eh, en mi caso yo quizás sea un poco más, el eh, más favorecido porque tengo la visión de los cuatro grupos que imparto en ellos. Y tenemos también la suerte de que en, en el caso de PEMAR, la profesora que, con quien comparto la docencia es la tutora, es profesora de sociales también en el ámbito y es profesora también en el ámbito de, de, de lenguas extranjeras, con lo cual tiene una visión tremenda de 11 horas. Y luego lo que ha dicho antes, que es fundamental, no es fácil, pero se consigue, y no es suficiente, pero se consigue. Una hora a la semana es primordial para cada uno de los ámbitos, entre los cuatro profesores que estamos en este caso. Eso es primordial. Aún así es insuficiente, pero por lo menos nos permite eh, cada semana ir programando eh, de forma coherente, claro. Si no, sería un caos completamente. Nada. No. Bueno, chicos, sigue así, ¿eh? O sea, no cambiéis nada. Nada. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puede ser también alguna experiencia que queráis compartir? ¿Alguna idea que os gustaría? Yo quiero preguntar a Víctor, porque igual soy la más ignorante de aquí, pero has contado el proyecto y yo no sé lo que es un aula. ¿Alet se llama? ¿Alet, nos lo cuentas? que no sé cómo explicarlo, tío. A ver. Sí, tienen autismo. Pues es un aula como de niños, la mayoría de ellos, si no son todos, de niños autistas, ¿no? Que tienen algún problema. Es que es... es que no sé cómo decirlo. Tienen, una, cada, claro, tienen alguna dificultad. Entonces, cada uno tiene un profesor, ¿no? Que le ayuda le ayuda a subir, le explica, por ejemplo, el otro día, ¿no? el jueves pasado, fuimos a, a cocinar ¿no? a un concurso y ellos, claro, las profesoras lo, le explican lo que tienen que hacer, le enseñan los pictogramas para, para ver cómo hacer la receta y, no sé, están siempre a su lado por si les pasa algo, pero cada vez que se van haciendo, cada vez más mayores, se van como separando un poco para que ellos sean no sé autónomos para hacer solitos. Ya está. De todas maneras, tenemos aquí a personas de Alef. Está Luis, ahí está Miriam y seguramente que no nos lo pueden explicar mucho mejor, ¿no? Que es un aula Alef. Eh, Luisa, Venga, Miriam. Hola, buenas. Eh, nosotros somos un aula estable, como ha dicho, bueno, Vichy ha dicho aula TEA, ¿vale? O aula lev, Somos un aula estable, somos un cole de educación especial, que estamos, tenemos un aula aquí en primaria. Entonces, el problema que estamos teniendo es que nuestros chicos van creciendo. Entonces, claro, nosotros subíamos a secundario, pero no es lo mismo, no es el mismo edificio, el ritmo es distinto, todo cambia. Entonces sí que es verdad que, que nos costaba mucho subir y, y entonces nada, ahí lo que trabajamos son pues eh, autonomía, habilidades sociales eh, y claro, y compartimos momentitos con ellos, entonces todos tienen un aula de referencia, que es en las que están en este caso Víctor y Jorge, están en la de Pablo y Víctor y, y nada, entonces sí que subimos eso a compartir con ellos momentos de educación física, plástica… Y, y nada, y el otro día es que estuvimos participando en el concurso de cocina y entonces vinieron eh, Víctor y otros dos compis de su clase, vinieron a ayudar a Víctor y a Jorge para que ellos pudiesen hacer su receta. Y que sepáis que ganaron, que también es importante. Muchas gracias, Pilar. Pues yo solo quiero eh, felicitar a esta, a esta comunidad educativa, eh, porque de alguna manera eh, está construyendo esa, esa sociedad en la que, de, la, de la que antes hablamos. Yo quiero pensar que cuando Víctor y Pablo y Raúl y Isabel sean adultos, pues este mundo en el que vivimos será mucho mejor, ¿no? porque estará formado por gente que, que es capaz de pensar, como habéis demostrado… Vosotros, analizando qué cosas os, eh, son buenas para todos los niños y haciendo propuestas muy sensatas, yo me gustaría tener un presidente del gobierno como Víctor, ¿no? que, <risa> que, que, que es capaz de demostrar su, su compromiso y su, y su emoción y, y de gente tan, eh, tan clara y precisa y buena gente como Pablo. ¿no? Entonces, si nada los malogra, esperemos que no, cuando vosotros seáis adultos como los que estamos ahora en este lado, pues seguro que este mundo es mucho mejor. Malo. Lo que pasa es que las veo que están así con... Venga, Venga. me están viendo voces. Sí, sí, me están viendo Yo soy la mamá de un niño de necesidades. Yo voy a llorar, pero alguna va a llorar conmigo. <risa> ya aviso, aviso, por eso. Pues es que voy a repetir algo que la charla, una charlita que tuvimos hace una semana, porque para mí eso es importante. Bueno, primero voy a contar una cosa que nunca he contado y es por qué elegí este cole. Eh, bueno, yo más o menos tenía claro lo que buscaba para mi hijo y bueno, ya empiezo a mirar, vamos mal, va a ver. Y un día llegué como a las 11 de la mañana al hall de, de infantil y un profesor, de repente estaba vacío, no había nadie más que yo, y llegó un profesor, eh, Coque, eh, se metió ahí, en, se cogió el micrófono de recepción y se puso a cantar una canción ¿no? que por lo, se oía en todo el colegio. Una canción que todo el mundo oía. ¿no? Y entonces a mí pues, se me alegró el corazón. Y dije, pues en un cole que te permiten ser, es el colegio donde tiene que estar mi hijo. Le van a dejar ser. Ese, ese fue el criterio que yo elegí para, para llevar a mi hijo al sitio adecuado. Eh, luego lo que iba a contar, que es lo que escuché, el, hace dos domingos vi un vídeo de una mamá, que tiene un blog y es una mamá que tiene un niño con autismo y entonces muchas madres le, bueno familias no le escriben de pues contando de las dificultades que tienen ¿no? y dificultades en todos los niveles eh, pues médicos lo solo que se sienten eh, y para a todos los niveles ¿no? y incluido en el colegio y, y bueno yo lo estaba escuchando me pongo mala cuando veo estas cosas porque claro absorbo lo mío más lo que no es mío y y me sentí fatal, porque yo eso no lo conozco. Yo no, la verdad es que no lo conozco en ningún ámbito. o sea, Ni siquiera en el médico, ni en el... No lo conozco. Eh, este, este cole está... Estamos arropados desde que entramos por la puerta eh, pues por profesores valientes que saben, profesoras en mi caso, hasta el momento. Mi hijo está rodeado de mujeres. Eh, y aprovecho también para darle gracias a Espadir, o sea, muchas mujeres maravillosas que le han llevado en brazos todo el camino, incluida yo también, todas como, como mamás, o sea, el mismo amor, el mismo amor, y, y con un, o sea, colaborando permanentemente, con un intercambio de información, trabajando... Eh, en equipo, pero en equipo de verdad. Yo he aprendido lo que es trabajar en equipo gracias a mi hijo. Y lo estoy aplicando en la empresa donde trabajo. Porque no saben lo que es trabajar en equipo. Claro, porque para trabajar en equipo hay que ser muy generoso. Muy generoso, la información no es tuya. Es porque el objetivo es el mismo que es el niño. Y cuando todos lo tienen claro, pues funciona. Y con que un eslabón no funcione, se rompe, se rompe la cadena. Y en niños que no tienen dificultades, esto a lo mejor no es tan obvio. Pero cuando un niño tiene una dificultad se nota muchísimo, se nota muchísimo. Entonces, por eso lo agradecemos tanto, no yo sola, sino las mamás que tenemos niños, porque también sabemos lo que hay ahí fuera, sabemos esa otra educación. Yo he dado clases particulares a, a niños con... Yo no soy profesora, pero me he dedicado como... Bueno, pues me, me atrae también, sobre todo. Bueno, soy profesora, sí, pero pues siempre he sido profesora, qué tontería. Que no me haya dedicado profesionalmente a lo mejor, pero sí. Y, y lo que habéis hablado, ¿no? De otros modelos educativos donde un niño con dificultades es un problema y se le invita a irse a las buenas o a las malas, ¿no? En vez de a lo mejor ser más honestos y ofrecerle otro, otro camino, ¿no? Hacer perder el tiempo a las familias, a los niños, a, cuando sabemos lo importante que son los primeros años ¿no? de vida de, de, de nuestros niños, ¿no? Entonces, bueno, pues… Eh, pues eso, que yo quiero dar las gracias a todas esas mujeres valientes porque saben que no saben pero tienen el valor de salir de esa zona de confort y de intentar hacer lo mejor que, que pueden y lo hacen muy bien. Y, y bueno, y pues ese agradecimiento que sé que otras mamás tienen, pues pues gracias, de verdad, gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es María José. En este momento soy la presidenta de Aspadir, tengo esa gran responsabilidad y os puedo decir que, bueno, que Aspadir desde 1990 está luchando por la inclusión, aunque no nos guste la palabra o la integración, de nuestros hijos en la escuela pública. En este caso, cuando Rivas era muy pequeñito, pues eh, un número de padres en el que yo no estaba porque mi hijo todavía no había nacido, pues le pidieron a la administración que sus hijos pudiesen estudiar en colegios eh, normales, por decir alguna palabra, ¿no? no en colegios de educación especial. Entonces, bueno, desde Aspadir, como ha dicho esta, esta mamá, nosotros, eh, Mercedes, que es la coordinadora de educación infantil, lo puede decir ahora, eh, hablamos con los colegios, intentamos eh, que sea fluido pues, el, el intercambio de... de, de de, de emociones, de, de todo lo que va surgiendo en el día a día entre la escuela, la familia y bueno, muchas veces que no se sabe muy bien dónde situar a los niños. Y por otro lado, yo quería agradecer la iniciativa de Raúl, muy especialmente, porque os voy a contar una cosa, o sea, mi hijo es parálisis cerebral infantil, eh, es un chaval en silla de ruedas, es un chaval que escribe con ordenador porque no puede escribir con la mano, y lo que él ha echado en falta y yo he echado en falta durante muchísimo tiempo es los patios. Y que el, el espacio de los patios no lo cubría ni el profesor, ni los apoyos, y en este caso incluso muchas veces hasta ni los chavales. Que mi hijo ha tenido que estar mucho tiempo solo con sus cromos porque no había una iniciativa en ese momento. Entonces, de verdad, o sea aplaudo la iniciativa de estos chavales, porque mi hijo se ha perdido esto, tiene 24 años ahora mismo y perdonar que me he podido de esta manera, pero es que creo que iniciativas como la de él van a poner, como este señor ha dicho antes, o sea, a la sociedad en otro sitio, que es lo que hace falta. Hola chicos, lo primero… Enhorabuena porque nos habéis emocionado a todos y porque así da gusto y, vamos, tenemos el futuro asegurado con vosotros. Y luego por, por alusiones también y porque el, el, la conexión con este cole especialmente es especial para nosotros. Eh, yo hablo desde, la, bueno, desde todos los ámbitos, pero desde la, la atención temprana, que hay un, una verdadera, un verdadero interés y, y una conexión muy importante para a la hora de coordinarnos y compartir... Por las inquietudes que mantenemos con los chicos que llevamos comunes y eso siempre muy agradecido porque lo, lo habéis facilitado mucho y siempre ha sido muy positivo para nosotros Tenemos ¿Alguna intervención más, algún comentario? Eh, vamos a ir cerrando. A mí me gustaría, yo he ido haciendo algunas anotaciones ¿no? para, para cerrar y yo pensaba en, en una palabra de Eduardo Galeano, eh, de la persona sentipensante, ¿no? Entonces a mí me venía constantemente esta palabra conforme íbamos escuchando las distintas, las distintas voces, ¿no? o sea, de esa importancia de no separar cabeza y corazón en, en todos los aspectos por los que uno va atravesando ¿no? en la vida, sobre todo en lo que tiene que ver con el, con el aprendizaje. Y hay una cita que, hablando, porque lo que yo he recogido eh, son como pequeños flashes, pequeñas palabras o, o pequeñas oraciones, donde se hablaba de oportunidades, de comunicación compartida, se hablaba del de deseo de hacer y de construir juntos, se hablaba de comunidad, se hablaba de sentirse parte de un grupo, de la docencia compartida, del componente afectivo y social, salía a cada momento, y a mí me gustaría cerrar con una, con una cita de este, de este escritor, que dice que habla de, de la importancia de la palabra, ¿no? de cómo nos da significado. Y dice que, o decía, que cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás, celebrada, sentida o perdonada. Ha sido un placer estar con, con todos vosotros y vosotras. Eh, nos gustaría cerrar con un pequeño detallito que, que os hemos preparado para cerrar esta jornada. Gracias, Pablo. No, vamos, no. Pero, que no he terminado, no he terminado. Vale. Eh, son unos trofeos, son unos trofeos al alumno más inclusivo. Te hago entrega, Pablo. Muchísimas gracias. Eh, Víctor, te hago entrega de este trofeo al alumno más inclusivo. Vale, Raúl, te hago entrega de tu trofeo también. <risa> y el de Isabel. El de Isabel. Muchas gracias. Muy bien. Vale. A la representante de Familias Más Inclusiva Belén. <risa> Al Departamento de Orientación más inclusivo, Marta, Vanessa, ¡vamos! Estos compañeros del Montserrat, con su experiencia de PEMAR, muchas gracias. Y al profesor más inclusivo, que nos da muchos mapas de ruta, Gerardo, gracias. Bueno, pues nada, nos vamos con las palabras y las emociones a comer un poco. ¿Vale? ¿Nos hacemos una foto? Bueno, pues vale. Y ahora presentamos allí, hablamos del libro allí en el AGAPE. Pablo.